pueblo, el fraude lo están cometiendo ahora, Danilo Medina, el PLD está cometiendo el fraude ahora, el problema no es cómo se vote, sino los resultados y lo anterior al voto, Juan Bo decía el fundador de esa porquería llamada PLD fundada por Juan bosch como la otra porquería fundada por Juan Bosch como el PRD, decía él que era un hombre que se equivocó en la formación de partidos, pero con mucha claridad en los conceptos teóricos. Decía vos, los fraudes no se cometen el mismo día de las elecciones. Oye, cuánta razón tenía el profesor. El profesor se equivocó formando esas cosas, pero tenía un cerebro extraordinario. Miren, este es el nacional de hoy. ¿Qué dice el Nacional de hoy? Apoteósica caravana del PLD en Santo Domingo. Háganse la idea con los cuartos del pueblo, con los niveles de corrupción del pueblo, insistiéndole a la gente esa vaina, a un pueblo tirapeo, sin formación, pam, pam, pam, pam, cuando venga el 20 de mayo. Entonces, lo que habría que ver, ¿qué tiene que hacer la oposición? Hacer un mito igual que ese, no joda, a la oposición. Ustedes no pueden competir. Tienen gran para ese día, para que se le dañe la vaina. Pero es que ustedes no están en eso. La oposición está haciendo lo incorrecto. Cayéndole atrás, haciendo mitin también, tirando discursos. Como que esa es la respuesta a un PLD corrupto. Miren este chico, para Porque lo mío no es inventando. Como decía un amigo que conversé con él hoy a la una y media. Miren, eso, esta página, esa vaina cuesta millones. Eso, Hacer eso, que el Nacional, como lo hizo el hoy de ayer, y esto, entonces si usted abre aquí, aquí que hay elementos de fraude. Dice eh, Waldo Ariel Suero, que es un líder de los médicos, que se comienza a hacer lo que tiene que hacer. Le, lo ven como necio. No, eso no es un necio. Se comienza a hacer lo que tiene que hacer. Muertos por dengue son más de 100, según el colegio médico. Dice Waldo Ariel Suero, presidente del colegio, afirma cifras de salud que fijan fallecidos 47. Se debe a un subregistro que se maneja con fines políticos para no afectar el turismo, o sea que yo, eso es lo que, lo que hay que hacer un político, caerle atrás a las cosas que aparentemente no, no es el engaño, pero como lo he dicho, no espérate, ese es un dato que se da para no asustar el turismo, pero son más de 100 que se han ido, entonces la oposición de este país no está haciendo lo que está haciendo, ¿Sabe lo que está haciendo?, Crearle al pueblo que juega un palé. Luis Abinader, un palé. Tú era ahora ese palé. Cuando viene la lotería, ¡pum! Porque la lotería, ¿quién es el dueño de la lotería? Danilo. De la lotería política, el dueño Danilo. Ustedes quieren ver otro fraude hoy, esta tarde. Ustedes se enteraron de los resultados de Odebrecht. De los seis que quedan, de ciento y pico de acusados, quedan seis. Y hoy la Suprema se quitó de encima el caso y se lo mandó a otro sitio. ¿Qué significa enviarlo a otro sitio? Al llamado juicio de fondo, que ahí tienen ellos tiempo para hacer cosas y tienen gente clave ahí montada. Odebrecht, en la forma en que va, es parte del fraude. Ahorita escuché a la vieja, es alcohólica, milagro tibos, decir que ahora eh, su presidente, que fue presidente, eh, Bautista, Bauta, no Bautista, no, ¿cómo que se llama? Que era del que era de PRM, es eh, del PRM, de Moca. Que fue una víctima que no debió cayó, caer preso porque tal cosa, la regla, la justicia, eso lo dice milagro, de un ladronazo, ortivos porque que no sirven tampoco. Ahora, el caso de Odebrecht, la Suprema nos quiso meter mano. No, nosotros la Suprema no vamos a decidir nada sobre esos ladronazos, porque son ladrones y tienen poder. Y los jueces dicen, yo tengo hijos. Y mis hijos trabajan en el sitio. Mi esposa va al supermercado. Yo voy a tal sitio. Y yo no voy a meter con esos ladronazos que tienen poder. Les rompen los testículos cualquiera. Eso es así. En inglés se lo digo. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? En inglés, ¿ustedes entienden? En inglés, eso es en inglés. Eso es la realidad. Hoy las eh, el caso de Odebrecht le dieron una alimentación y casi le están pidiendo excusa, Dios mío, lo metieron preso, mal preso lo metieron. Sí, Denle seguimiento a las cosas que realmente, entonces la oposición jugando bolita, Danilo le pone a Vale muñeco, vale muñeco, vale muñeco, ahí va la oposición, vale muñeco, vamos a, vamos a hablar lo más bonito que ellos pero están bailando la música que quiere Danilo. Tú verás cómo yo bailo, a que bailo mejor que a que peledeíta. Danilo, ponga el muñeco. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira que yo lo bailo más lindo, pero están bailando la música de Danilo. Miren datos, miren esto aquí. Danilo dice, Danilo, Danilo dice, que en sus siete años de gobierno le ha entregado al sector eléctrico 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares. Y entre esos 13 mil millones de dólares, parte de ese dinero se le ha puesto en la mano a una compañía norteamericana que tiene más de 100 años dando servicio eléctrico. ¿A quién tiene Danilo cortando esa cinta? Ahí tiene a la embajadora Bangster. ¿Y dónde están? Usted ven eh, cómo anda Danilo con los gringos. Es un problema de un herito. A los gringos no le importa la moral. Al gobierno me refiero, no a los americanos que andan en la calle. ¿no? Al gobierno americano no le importa la moral de los pueblos ni la ética. Es un problema de cuarto. Miren la, la, la eh, eh, Bangster. Ahí está Benster cortando una vaina más de la que Danilo a compañía americana. Y esos americanos tienen que apoyar todas las vainas que Danilo entienda para proteger su billete. Danilo dice, él mismo se atreve a decir, que ha invertido, que ha invertido 13 mil millones de dólares. O sea, todos nosotros juntos no han comprado ya, no han vendido para pagar esa vaina. ¿Cuántos dominicanos somos? Somos 10 millones. ¿Y usted sabe a cómo tocamos ahí? A mil millones por dominicano. O sea que ustedes no son pobres, ustedes no son pobres tirapeos, ¿no? Ustedes valen esa vaina. Entonces la gente no entiende. Mira las Bankster, Bankster. Ah, Danilo está en mala como Estados Unidos. Mira las Bankster cortando una cinta. Quizás la misma gente que la movieron a ella, porque no crean ustedes que esa mujer está aquí porque tiene el lente oscuro, ¿no? Y porque sabe decir, what is your name? My name is Benzer. Pencil, books, Telbo. How are you? ¿Usted cree que es por eso que ella la nombraron embajadora? Porque ella tiene amistades políticas. Y esas amistades muchas veces tienen intereses aquí. You understand? You understand? ¿Dónde están? Yeah, yeah. Ah yes, yes, dice los muchachos, yes. Yeah, yeah. Es para que la gente vea, entonces la oposición sabe esta vaina, pero no quiere meterse con esta gente. La oposición sabe eso. Pero espérate, espérate. Benster está ahí, Benster, ten cuidado. O yo opino, pero Benster está ahí. Es lo que quiero decirle al pueblo. Miren otro fraude. a ti, atiendan, atiendan, look en inglés, hoy se me, se me ha antojado la loquera con, en inglés, porque este es un pueblo de las bombas. entonces en inglés oye más, look, look en inglés, porque este es un pueblo que tú le hablas en inglés y la gente te queda ahí, ya. no, porque este es un pueblo aqueroso,